Vamos a desarrollar la actividad de la actividad de aprendizaje 2 del curso Producción de Derivados lácteos. Actividad Interactiva Condiciones de Ordeño. Vamos a leer las instrucciones antes de comenzar. Ana necesita ordenar sus vacas para distribuir la leche a sus clientes y para esto requiere de su colaboración. Ayude a Ana a ordeñar las vacas dando clic sobre cada una de ellas y respondiendo correctamente las preguntas que aparecen en pantalla. Y dan cuenta que si contesta incorrectamente tres veces, no puede ordeñar las vacas y estas se podrán enfermar, lo que afectaría la calidad y la no cuidar de la leche que necesita distribuir. Vamos a dar clic sobre esta primera vaca para responder nuestra pregunta. ¿Eh? Dice. ¿Qué tipo de bacterias son, de, son las que ayudan a dar consistencia a algunos productos? Lácteos. Bacterias ácido lácticas, bacterias GRAM positivas, enterobacterias o bacterias GRAN-negativas. La respuesta correcta son bacterias ácido lácticas. ítem A. siguiente vaca dice, ¿con qué elementos los ordenadores deben secarse las manos? ¿Con toallas de papel? ¿Con toallas de poliéster? ¿Con limpiones de cocina? ¿O no se deben de secar? La opción correcta es con toallas de papel, ítem A. Tercer tercera vaca, vamos a ver qué nos pregunta. ¿Qué bacteria puede crecer en la leche cruda pasteurizada si no se recibe un tratamiento térmico adecuado? Respuesta correcta: Clostridium botulinum. No sé. Vamos a encerrar cuarta vaca, la que nos pregunta: ¿Cuánto es el tiempo que debe transcurrir para consumir leche de un animal que ha ingerido antibióticos? De 2 a 4 días, de 3 a 4 días, de 3 a 5 o de 4 a 5 días. Respuesta correcta: C: de 3 a 5 días. La inspección organoléptica de la leche en la planta de recibo consiste en observar color, color, textura y sabor. Ítem B. Vamos con la te vaca. La temperatura de los vehículos que transportan leche no debe ser mayor a. 3 grados centígrados, 16 grados centígrados, 4 grados centígrados y 10 grados centígrados. La opción correcta es 4 grados centígrados. Entonces, tener, el transporte no debe ser de más de 4 centígrados. Grados centígrados. Tenemos nuestra última pregunta, ¿no? o sea, última vaca, va la última pregunta. Dice: ¿De dónde provienen los contaminantes químicos de la leche? Respuesta correcta de los antibióticos que son suministrados al animal o de pesticidas provenientes de los forrajes. ítem D. Listo. Eh, bueno, algo que aclarar aquí es que las preguntas van a estar en desorden, así que no van a estar en este mismo orden que yo les presento aquí. Sin embargo, las preguntas van a ser las mismas. Felicitaciones, luego a ayudar a Ana a obtener las vacas y distribuir la leche que necesitan sus clientes. Vamos a cerrar y terminamos nuestra actividad. En un próximo video estaremos desarrollando la actividad de interactiva preparación de producto lácteo de la de de de esta o de este mismo curso mejor.